Señores, y empezamos con lo que es el desahogo de doctora y juidero en el Congreso por el COVID-19. Dos noticias han sido tendencia en las últimas horas en la República Dominicana a propósito de la situación por el COVID. En las redes sociales circula un audio de un médico intensivista desahogándose ante el rechazo de un sector de la población a la vacuna contra el coronavirus en medio de un rebrote y el aumento de la ocupación hospitalaria por el virus. Narró varios de casos de personas que han muerto por la enfermedad, entre ellos el de una visitadora médica que no estaba vacunada y que dejó en la orfandad a tres niños. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, se armó un juidero por el diputado de Monteplata Román de Jesús. Anunció en plena sesión de la Cámara que padece del COVID-19. El anuncio provocó un murmullo entre sus colegas que lo escuchaban mientras de Jesús explicaba que acababa de recibir los resultados de la prueba del coronavirus, los cuales confirman que el congresista está positivo de la enfermedad. El anuncio provocó la salida de varios legisladores que estaban en el hemiciclo próximo al afectado. Vamos a escuchar primero el audio de la doctora, ¿verdad? Saludando a todos, ¿verdad? En este programa Los Osobrosos, estamos aquí Él ya. No ha visto. Contra bueno, todo bien. y ante todo. Entonces vamos a escuchar primero el audio de la doctora, ¿verdad? Que tronó fuertemente en un grupo, ¿verdad? Un sí. grupo de WhatsApp. Los chinos están en WhatsApp. Así sí. es. Eh, ese es el video número 3, me parece. Vamos a ver. Pueden ir buscando a los muchachos del de máster. Aquí saludando aquí al equipo que está, ¿verdad? Eh, detrás de cámara, empezando por... En cámaras.net. Ese es Jorge. Sí, porque yo casi no, tú sabes, no lo saludé ahorita, pero yo. No, la, esa no, pa yo él aprender, para yo tuve que aprender. Y que tenía tiempo que no venía, ¿eh? tenía varios días que no venía por acá, por el estudio ah, de este programa. Así es, entonces Néstor Flow está todavía que, pues. Estoy viendo. No, no, no, viene de cámara Néstor Flow, para llegar. Sí, no, es se aparece aquí, se, se aparece de repente. Méteme ahí. el video. Ahí vamos a ver el video. Así, pero, sí. pero bueno, él sigue saliendo, pero no para decir los números, sino para criticar al gobierno. <risa> criticar <risa> gobierno. Y tiene su, su punto de vista, porque cuando en este país a todo el mundo, mientras él estaba en primera fila, verdad en primera línea, a todo el mundo, incluso vino, viniendo aquí a San Francisco de Macorís, verdad en la situación sí. en ese momento más difícil del COVID, sí. él vine aquí ¿verdad? y daba la, las órdenes. Ah. aquí No teníamos autoridades en cuanto a lo que era el gobierno, y en cuanto a salud, porque acuérdate sí. que, que Morissetti, un saludo para él donde quiera que esté, pues fue contagiado y Garabó también. Entonces, eh, pero él tiene su, su, su punto, ¿no? Para sí. criticar al gobierno. Pero yo no creo que sea algo ter de, de terror psicológico. Porque es el que problema. Está raro, porque... Es, que el pro es que el problema es que si en la capital, que yo te digo, o sea, no necesariamente tiene que ser por el teteo. Eh, ok. Eh. No es necesariamente tiene que ser por el teteo, recuérdense como yo le dije ayer, Santo Domingo es una ciudad de 3 millones de habitantes, es el Gran Santo Domingo, 3 millones de habitantes, con 4 a 5 millones que se mueven diariamente, o sea, ¿Sí? es, una, es una situación difícil ahí en Santo Domingo y ustedes saben que la capital, sí. eso es tapones, calor, de todo. Sí, pero que claro, el COVID, es en entonces el COVID, el COVID tiene en esas situaciones más en una, en en, en, o sea, la ciudad de Santo Domingo, tanta gente y tanta gente irresponsable también, no necesariamente claro. tiene que ser por el teteo. Eh, to, eso es un caldo de cultivo para que el COVID se propague y así ha, así ha pasado. Por eso es que solo Santo Domingo, solo Santo Domingo hasta ahora, está en alerta roja por el COVID. Entonces, yo no creo que sea terror este psicológico. Es que hay que... Es que, es que, es que tres o cuatro semanas antes, no, no, porque ya, bueno, a principios de mayo, no quiero irme tan lejos, cuando a principios de mayo el gobierno dijo que ya la, eh, la vacunación está para todo el mundo por encima de 18, que era algo que, y era en agosto que iba a pasar sí. eso. ¿Eh? Cuando el gobierno dijo, todo el mundo de 18 para arriba a vacunarse, era que todo el mundo debía de ir a vacunarse. Claro. Y, y yo no voy a decir que fueron pocos los que no fueron, porque fuimos muchos a vacunarnos, ¿eh? pero ese por, e, por ese grupito que no ha ido a vacunarse, o que no fue a vacunarse, o que solo se puso una inyección, creyendo que ya con eso tenían para resolver, uh -huh. eh, por, por, por ese grupito es así. que está haciendo Santo Domingo, y yo insisto, hay que cerrar la capital hasta el viernes, hasta el lunes, perdón, de la, de sí, la semana que viene. Y mira, yo vi un video en TikTok, de una joven que se puso las dos vacunas, ¿verdad? Sin problemas. Pero ¿qué pasa? Que de, de, no duró mucho tiempo en hacer fiestas y canes y, y todo. ¿Y qué pasó? Bueno, interna por COVID. Por suerte por suerte no le fue grave, pero cayó interna Rey por que ese COVID. es el problema, que se está malinterpretando. Que hasta que no le den la orientación de que tú te vacunas, pero no es que tú eres inmune que no a eso. Yo lo dije aquí, eso. Yo ¿Sale? lo dije aquí. La, tienen que dar charla. Tienen que dar charla. a La gente que llame... ¿Qué opina sobre este caso de lo que está pasando? ¿Usted cree que es un terror psicológico? ¿Usted cree que se debería sí, cerrar la capital? ¿Qué usted opina sobre eso? En sus opiniones aquí recuerden llamar al 809-725-0505 para saber qué opina usted sobre este tema del COVID-19. Y también aclara que yo voy apoyando un poco a la médico-incentivista que estaba diciendo que quiera, que vaya, que no, que se joda. Porque es que uno no puede entrar a la gente porque bueno, ya la gente es bastante es que grande. No, es que no podemos decir que no, que se joda. que Entonces, es que se jode, jode a los otros. Pero es que, que también... Tenemos, tenemos 14 meses diciéndole a los primeros que en su caso. Si van a salir a la calle, usen su mascarilla. Usen su mascarilla. Claro. Y no, mantenga y, y, y, es que el tratamiento. Y, y, y, y, y, y, y ahora tenemos hace. desde que, desde enero, bueno, desde enero, que Más comenzaron a llegar la vacuna, diciéndole a la gente en su rango de edad que se vacune y después ah no prefieren creerle más a, a esas cadenitas de WhatsApp esos videitos y que del imán en el brazo Es que los mismos que iban compartiendo Instagram stories, y que vacúnate esto el otro son los mismos que no lo hacen tú entiendes ese es el Ay. problema y hasta que no pase eso mira de verdad no se va a acabar incluso yo había visto anteriormente unos comentarios no me acuerdo si fue en, en de mañana que un programa que llama matutino que estaban hablando de eso que debieron hacerlo tipo como hacían antes los los censos en la casa, que iban a las casas, porque era una manera también más fácil porque de yo decir, yo digo, yo voy a vacunarme ahorita ni llego, ni a la esquina donde voy y me hago la loca, digo que sí, que no lo hice nada, sino hacerlo tipo censo como obviamente haber un control, un ir a esa persona del área médica y vacunar, hay un mayor de 18, vamos la vacunado y ya para haber un control, porque también si uno llama a la gente que no, porque los mitos que están saliendo por eso es que mucha gente no está vacunado porque, eh, sí. ¿Qué chiste van a entrar a por ahí? Ningún te van a entrar. Yo leí un comentario, disculpa familia, antes de pasar contigo. Yo leí un comentario en en una par en un portal sobre eso, ¿verdad? Sobre los mitos. Y dice una persona: ¿Qué gana una persona, ¿verdad? ¿Qué gana los fabricantes de la vacuna en ponerle un chip a una persona que no produce ni cinco mil pesos mensuales? <risa> no, y que si te quieren poner Realmente. un chip, cuando usted nace, se lo ponen y salen de eso. <risa> Pues si te, hay que parar que usted sea grande para ponerle un chilo, ah, Si es verdad que en el mundo quieren poner un chilo Lo los quien sea que quiera ponerle el Como usted nace, le vayan a ponerle en Y, la ponen a ella y salen de eso. No, no, señores, tenemos conciencia, vayamos a vacunarnos este... para poder salir de esta situación. Pero realmente hay que concuerdo y apoyo en que cierren Santo Domingo. Porque no estamos por el mismo camino. Ya hay fuentes que dicen que en el siglo va a volver del mismo momento como vino cuando inició la pandemia el siglo XXI. Porque incluso en el mismo mercado hay gente sin mascarilla. En todo, en todo en el en mismo mercado la, la, la gente compra ella le le, le le hablan a a, a los vegetales, a la fruta y entonces sí, y no se está usando la mascarilla, señores el, los el mercado. Que fue un foco de contaminación y el va año pasado. Si, a ver, si la hay la si, si hay ese ese contagio que hay, va a volver porque la gente no está usando la mascarilla. No se están orientando la gente, deben de dar alerta. Después no sé qué gente toque de, no, otra de que otra vez que viene. No, no coge cabeza a la, la gente, toda la toda la... Ve. ahorita le ponen el toque de y vemos lo mismo. No coge... Que virus no se pega de noche, pues vacúnate. Entonces. Vacúnense. Y, vacúnate, y no es que, y, y y no es que este te vacunes y que andes así sin mascarilla, claro. vacúnate. Porque te puede dar el virus para que no contagie a otra gente. No, y mira, esto del, del diputado, óyeme, que. Qué payasas. Una qué payasada payasa. O sea, por eso, por eso es que el Congreso no eh, le están dando mucha eh, muchas críticas. Porque el Congreso, hay no, no voy a decir todo, ¿no? Pero. Hay representantes en el Congreso que están sí. haciendo disparates y ese es un disparate mayor. O sea, si tú sabías que tú te hiciste una prueba del COVID, sí. vete a tu casa y espera los resultados. Pero no vayas al Congreso a una sesión y después te destapas diciendo, mire, yo di COVID, yo soy positivo a COVID frente a todo el mundo. O sea, ¿Cómo muy ¿cómo en, yo en el Congreso. El, ese, ese diputado, <risa> yo no sé, no sé qué tenía. No, un. Un premio, una cosa. chulísima. Para que todo el mundo sepa de que estoy me dio. Todo el montón de dio. Tenemos ahí la foto del diputado para que la gente lo sepa quién es. ¿Verdad? su ratero eso. Pero está salen huyendo gente de ahí de que él hizo eso. con eso. No, y un habladero después, o sea, porque. Claro. En el Congreso, que ya hay varios diputados que salieron positivos y personal también. Óyeme. Que ven este señor, o sea en medio de la sesión del Congreso que se hizo en la Asamblea Nacional para eso mismo, para tratar de frenar, sí. ¿verdad?, ese brote del COVID, porque el Congreso hay que man el Congreso tiene que seguir trabajando. Exactamente. Pero que este señor venga y diga, ¡eh, yo di COVID! Yo soy positivo a COVID. Ajá, ¿en serio? Barbarazo. Ya, en tu casa, y en tu casa. Lo, lo único bueno COVID. es que tenía la mascarilla puesta, pero después de ahí, y la mano, sabe, que estaba manipulando cosas ya mismo. Es un lío. El de, el de, imagínate si los cabecillas que están manejando esto... No están dislocados. Imagínate la población. Entonces, ya lo sabe, que no estamos, Esto no, no, no dando se sabe... De ejemplo. No esto no se sabe dónde vayas a parar. No se sabe, no. Realmente. <risa> Eso es la Es verdad. un bobo. Vámonos a la pausa entonces para seguir con el próximo tema. <risa> I don't know what